Hoy voy a estar jugando a uh, Minecraft, pero pues, no sé casi nada. Así que solo voy a estar en un nuevo mundo y pues a ver cómo me va. Okay. no me gusta esta parte de negro pero quiero ver si puedo salir de acá si no pues aquí me quedo y hoy no hay cámara porque estoy jugando en el ipad y mi internet es una caca así que no, no iba a soportar el micap que hoy en domingo no voy a jugar pero eh shot eh no mm -hmm. Yo... uh... nope por eso no me gusta estar aquí luego no lo escucho eh, hoy no hay hacer stream porque es domingo pero eh, pues no tenía nada que ver mi amiga no puede estar acá porque tiene universidad mañana Hola Not Handro, gracias por tu follow soy de México. ¿Dónde eres tú? Para conocerte Ah, muy bien Ecuador Muy bien Eh pues es la primera vez que estoy jugando Minecraft acá, así que estoy solo sola. si como que si se pueda este... estoy jugando en el iPad eh pero si es sí. el acá hmm. no A ver, a ver, a ver, a ver ah, ah, ok, ok, eh, si quieres escribo y ya dato Eh, pues sí, eh, en el stream eh. de trabajo. No. Marisa, 4 4 4 4 4 5 6 6 7 7 8 7 8 aquí. ちょっと<笑><笑>